Voy a mover el mundo en nombre de la verdad Y hace que los ciegos puedan ver y los cojos caminar Fruto de la inspiración, bandera de mi mástil Motivo de la salvación del mundo y su materia gris Fuentes de agua cristalina, ríos de agua viva Amor en otra forma clandestina Les tapa mentiras, escuché tronar el cielo Desde arriba se ve lo que oculta el día los que se enteros ardían, flor que nunca florecía Regaron con sangre mis alegrías del pensamiento, siente este golpe del vaivén eléctrico, la energía recorriendo tu circuito, verso infinito, inscrito en la nueva Jerusalén, dando vida al verso eterno. Amén. Así están las cosas también, Filippi transforma, transporta, muertos al edén. Expone tu redención, se pierde tu visión. En mi dimensión, empieza la misión, con cada canción, rompiendo el listón, conduceme en la buena dirección. me bajo tu bendición